chicos qué tal Cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo video. soy carlos vallejo del canal de Tino el spanish y el día de hoy les voy a enseñar una manera súper fácil y súper eficiente para que puedan formatear o restablecer de fábrica su nuevo iphone o su viejo iphone según sea el caso así que sin más bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Rayboot para iOS El cual estará en la descripción del video Lo descargan, lo instalan y luego de obtener la licencia ejecutan el programa como administrador Luego de ejecutarlo vamos a tener esta interfaz Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB Para que Rayboot detecte lo que viene siendo el dispositivo Y bueno chicos, aquí como pueden observar, luego de conectar el dispositivo Va a detectar el programa de Rayboot el teléfono aquí está y lo que tenemos que hacer es restablecerlo nosotros podemos reparar el sistema operativo ok eso es una opción una alternativa si tenemos algún inconveniente con el software de hecho si le damos clic aquí al botón verde que dice empezar podemos utilizar la reparación estándar por si tenemos un problema en el sistema operativo repara el problema y mantiene la información que tengamos en el teléfono o podemos utilizar la reparación avanzada donde prácticamente restablece el dispositivo Pero al mismo tiempo repara el problema del software Sin embargo la opción que a nosotros nos interesa es esta que está acá Que dice restablecer dispositivo Okay, porque lo vamos a restablecer de fábrica Vamos a perder toda la información Y recuerden que si tienen una copia de seguridad Antes de este proceso Posteriormente la van a poder restaurar sin ningún inconveniente Sin embargo, antes de restablecer el dispositivo Lo que yo les recomiendo es que coloquen su dispositivo en el modo recuperación Ok, para que de esta manera funcione el proceso de una manera más eficiente ahora recuerden que este proceso lo podemos hacer de manera manual sin embargo el programa de RedBoot nos permite mediante un clic entrar en el modo recuperación super fácil y super sencillo simplemente le damos clic allí y como se pueden dar cuenta, el dispositivo se reinicia, el iPhone se reinicia, pero en este caso va a colocarse en el modo recuperación. Va a iniciar nuevamente con el logo de iTunes o con el logo de la computadora, según el modelo que nosotros tengamos. Y una vez que nosotros estemos en esta pantalla, ya vamos a poder de una mejor manera restablecer el dispositivo. Simplemente le damos clic en aceptar. Y cuando le demos clic en aceptar, podemos darle clic acá donde dice restablecer dispositivo. Lo recomendable es que ustedes utilicen el restablecimiento de fábrica, pero también pueden utilizar el restablecimiento general por si desean restablecer la configuración solamente. Pero vamos a restablecer el iPhone de fábrica. Vamos a darle clic al botón azul. Aquí se va a encargar de descargar primero el sistema operativo, la última versión que se encuentra disponible. Ahora luego de que la descarga haya finalizado, le damos clic acá donde dice iniciar restablecimiento. Eh, bueno, le damos clic en restablecer para estar seguros Y luego esperamos a que primero verifique el software Y luego inicie el proceso de restablecimiento Y bueno, ya cuando aparezca esta pantalla Dice que ya se ha completado el proceso del restablecimiento Le damos clic en listo Y ya nos podemos ir al dispositivo para configurarlo nuevamente Y bueno chicos, ya luego de restablecerse Presionamos el botón de inicio Configuramos el idioma la región aquí lo configuramos todo manualmente nos conectamos a una red wifi esperamos aquí a que se active el iphone aquí colocamos lo que viene siendo nuestro apple id y nuestra contraseña o podemos desbloquear en este caso el dispositivo con el código que teníamos anteriormente entonces usamos lo que viene siendo el código del dispositivo y ya luego le damos clic en continuar aquí podemos configurar el touch id nosotros lo vamos a configurar más adelante Podemos colocar un código de seguridad, en este caso nosotros lo vamos a configurar más adelante, ¿okay? pero bueno, lo recomendable es que ustedes coloquen un código de seguridad. Ya luego podemos restablecer toda la información eh, de una copia de seguridad que nosotros hayamos hecho, no lo vamos a hacer de momento y tampoco vamos a configurar un Apple ID, esto lo vamos a hacer más adelante, entonces le damos acá y le damos a agregar después en configuración, no lo vamos a usar. Aceptamos los términos, le damos en continuar, continuar, activar, agregamos después en configuración, le damos en compartir, no compartir, continuar, continuar, continuar y listo. Ya tenemos el iPhone funcionando.